relevamiento. Desde la Dirección de Educación Especial hemos establecido como línea de acción trabajar articuladamente con los referentes lingüísticos que acompañan las trayectorias educativas de los y las estudiantes sordos y sordas de la provincia de, de Ríos, reconociendo la importancia de su figura dentro de las instituciones, ya que es la persona sorda el hablante natural de la lengua de señas y que se constituye en el elemento más importante que nos identifica como comunidad lingüística minoritaria diferente y que a partir de la interacción permite la construcción del patrimonio e identidad cultural. Consideramos necesario comenzar a trabajar sobre este perfil, roles y funciones y para ello requerimos como un sumo para la elaboración de una nueva normativa. A continuación, detallamos algunos puntos a tener en cuenta como guía para los aportes. Pueden sumarse otros puntos que no están explicitados. Perfil de referente lingüístico. cumplir la persona que ocupe este lugar dentro de a una escuela. Por ejemplo, competente en LSA, persona con formación académica, educación obligatoria, candidatura de LSA pulsa y otras. Que demuestre capacidad de liderazgo, principios sólidos en valores éticos y morales, con capacidad de crear, proponer, analizar, concertar, innovar y proyectar acciones que beneficien el desarrollo integral del estudiante sordo, etc. Participación activa en las propuestas pedagógicas y la didáctica. Realizar un trabajo como pareja pedagógica con los docentes de la institución. Coordinación de talleres para padres, docentes y comunidad. Proyecto de